Déjame tomarme este traguito de agua, María, porque eh, aparte de que mayo tiene un mosquillo, no quiero que me lo pegue, eh, tenemos, tenemos, me da miedo un saco negro. Yerjan, eh, explícame. Buenos días, Yerjan. Buenas tardes. Yer Buenas tardes. Sí, ya son las sí, dos, Sí, el mundo el, mundo, el porque, mundo. Porque, por ejemplo, en Europa, en sí, China... Sí, eh, sí. ¿eh? Explícate. Sí, en Europa tiene que ser como las 6 de la tarde, la ¿verdad? ¿Tú eres ahora diseñador sí, de moda? Que... No, no, no. Traje esto, Ajá. Eh, esta chaqueta. Atención, si la pueden enfocar, los muchachos, por favor. Esta chaqueta la traje a devolverla. ¿Qué? Sí. No te quedas te la que ¿Eh? No la prestada. ¿Prestada? Sí, la prestada. Entonces la traje a devolverla. Atención a los políticos Cuando le presten una chaqueta, una camisa, o un suéter Y después se lo piden de regreso Tienen que devolverlo ¿Cómo así ¿Y después? qué político cogió esa cha chaqueta? No, eso es un mensaje a nuestros amigos del PLD Reinaldo Párez Pérez y Carlos Amarante baret ¿Y por qué? Que le prestaron la chaqueta ¿Verdad? Para que se lucieran durante muchísimo tiempo ¿Cuántos años tienen ellos luciéndose? O ocho la... ya Van a cumplir ocho ¿Verdad? Eh, pero en el gobierno de Danilo tienen alrededor de 7 años sí. Y entonces ahora le están pidiendo de vuelta La chaqueta y no la quieren devolver ¿Y Uy. Uy, quién se la está pidiendo? Claro, el, el, el equipo del gobierno Le está diciendo, mira, no son ustedes los que van Tenemos que poner, prestarle la chaqueta A, a, otra, otra, persona. a otra figura o sea, Danilo, nuestra Danilo pre le prestó esa chaqueta Es que eso es una chaqueta, que se presta en política, atención a la gente, en política se presta la chaqueta. Ya, ya, me dicen que tú fuiste al simulacro de la Junta. Eh, no, no fui, no fui. Eh, realmente, ¿Sabías? Eh, ¿Cómo tú lo catalogas? Creo que faltó un poquito de información eh, Entonces, en, en los medios, sí. hacia el público. Pero creo que aunque se diera la información, el, la gente no iba a ir. Es que el dominicano no tiene esa cultura de ir y que a algo que realmente no sea realmente importante y la gente ¿Cómo que no, pero, no. Eso, pero eso es importante eso es la democracia el día del país. de las elecciones atención ¿Oye? el día de las elecciones ¿Oye? a la gente hay que sacarlo de su casa Recuerda que yo trabajé política, ¿Cómo la gente eso? hay que buscarlo, prepararle el desayuno, la gente, a votar. No, votar. No, la gente no, no va a votar. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Que la gente ya está cansado de lo no, mismo. No, es una cultura del dominicano, es que hay que ir a buscar eh, a su casa, después volver a llevar, <risa> darle lo del pica <risa> No, pero eh, en ese caso, o sea, yo siempre he votado y yo mismo, yo sí, me levanto eh, eh, Recuerda que tú perteneces a otra clase social, tú, tú eres de los popis. A Espera, que, espera, espera. Espérate, espera, espera. Espérate ya, espérate ya. Los, espérate a a a guau, espérate, guau, guau. espérate yo, ya de que tú vas con tu chaquetito y Espérate, vale, pero no me Atención, Espérate, Atención a la gente que me está viendo, por favor, Reinaldo espérate, Pérez y a Carlos Amarante espérate, Devuelvan la chaqueta que le prestaron, ya, ya. que no es de ustedes. Está bien, tu Que no tiene gente. Yo no soy Se van aquí ya la gente los amigos de Reinaldo, pero Reinaldo Pared Pérez no tiene gente. Ya, le prestaron una gente para que llevaro su bulto ahí. Y ahora se lo están viendo de vuelta. Ya, quiero puntualizar vuelta? en este espacio, yo no soy popi. ¿Tú eres qué? ¿Popi No, popi. No, no, yo soy Guagua y mi gente de de Rabochivo, San Martín no, que no, me dieron no, A los no van a votar así, los Oye, hay yo que desde hay que, buscarla, que tuve mi primera cero. Sí. Sí. desde que no, yo no, tuve no, mi hay que primera cerla, El día de las elecciones, atención, la gente lo sabe. El día de las elecciones los guaguawá siempre están en una esquina del colmado. Todos esos millones que gasta la junta. su pote de ron su cerveza. Y su 500. No, así no. Sí, es así. Para Pero ven acá, Roberto. Claro entonces claro esos que millones sí. que gasta la Junta en escane, ahora el es que voto electrónico, esa cosa. Eh... No, porque es realmente el voto del guaguaguá que va desde el colmadón a la Junta a votar, se hace efectivo. Okay. Pero es efectivo porque van y lo buscan. ¿Y quién lo busca? con los políticos. ¿Sí? Para eso está la dirigencia. Para eso está la dirigencia. ¿Tú sabes? Eh, claro, la estructura, nosotros conocemos a la perfección. Que yo no lo haga, no lo hago. Ah, okay. Pero lo he visto que lo hacen. Eh, Todos yo, lo hacen. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Roberto, eh, ¿ganó Gonzalo en las encuestas? ¿Qué? ¡Wow! ¡Dios, no! ¡Es ganó verdad! Gonzalo, atención al pueblo. Ayer se dio a conocer que Gonzalo ganó las encuestas dentro de. No, no, P no ayer, ayer lo hicieron formal, por eso se sabía. Pero fue ayer que se dio a conocer. Sí, Por eso no puede decir lo que no es oficial Míralo ahí Y quiero felicitar a Andrés Navarro Mira lo que escribió Andrés Navarro de una vez en su cuenta de Twitter Twitter eh, o Twitter Como Twitter Luego Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, de los resultados de la encuesta Felic Felicito a mi compañero hermano Gonzalo oh. Castillo Terrero Será quien represente nuestro equipo en la primaria O sea se va a enfrentar a Leonel Hay que, hay que felicitar a Andrés ¿Está Navarro Está, ¿Está la devolviendo está? la chaqueta ¿Está jociando eh, la vice Navarro. Sí, no, no, él está jociando lo que le corresponde. Él está devolviendo la chaqueta que le prestaron. Recuerda que Andrés Navarro fue ministro de Educación. Sí, sí. sí, sí Entonces ahí sí. le prestaron esa chaqueta ¿Y, y a su equipo, el equipo entero de Andrés Navarro pertenece a Danilo Medina. Ya. Y se lo están pidiendo de regreso. Ya. No hay otro Twitter por ahí de, de, de, de Francisco Domínguez Brito también que devolvió la chaqueta. Míralo ahí. Así es que se hace. Esa es la política. Recibimos los Mira, de, de la eso no era en la famosa encuesta que no se, no se dio a conocer los no, resultados. No, porque eso no era necesario. Todo el mundo sabe eran que eran los, los dos que estaban más pegados, eh, Domínguez sí, y, y, y Navarro. Porque ellos entienden lo aquello de aquello de, de la chaqueta prestada. A ellos le prestaron, Domingo? dice él, recibimos los informes de la encuesta contratadas. Como persona de palabra reconocemos los resultados con alto sentido del honor y respeto a los acuerdos. ¿Qué va a hacer eh, eh, Domínguez Brito? Se va a sumar al equipo, al equipo del presidente. Porque es el presidente de Danilo Medina que está liderando ese equipo. Y en los próximos días tú lo verás que pero le va a levantar equipo? la mano. El equipo de Gonzalo. Próximo porque Gonzalo, porque el Gonzalo es un delfín de Danilo Medina. Gonzalo es el candidato. Ajá. ¿Cómo así? Ajá. ¿Y, qué, sí. y, ¿Y cómo llegó Gonzalo ahí tan rápido? Por las encuestas. ¿Por cuáles encuestas? Las que <risa> <risa> Ahí no hicieron cuatro encuestadores. No, pero ahí mira, salió... no, hay que decirlo. Gonzalo Castillo realmente eh, le han invertido mucho dinero. Y realmente la... Oye, espérate, invertido? Invertido. ¿Y él la. ¿Cómo que le ha invertido? Y él ha invertido. No, pero, Magellan, pero me me Ay, ¿cómo yo puedo? Pero espérense, Gonzalo ¿Eh? Eh, Castillo, que debo decir que está muy bien posicionado. Ah. Me, me dijeron que aquí presentaron usted una encuesta que hizo Telenor. Sí, sí, sí un, sondeo, un sondeo. Sí, un sondeo, sondeo, sondeo. En, en Instagram. Sí. ¿Cómo anda la cosa? Rompió Leonel a, a Castillo. ¿Pero cuánto a cuánto? No sé, pero eh, fueron me como, dijeron 60... que fue como como 30 a 26 más o menos. No, no, no, si sí, no. No. Oye, 26-24. Eso es, es una verdad. derrota para Leonel Fernández. Y atención a los... Espérate, fácil. Mis amigos lo leen. Le Mira, mañana, eh, atención. No, no lo vamos a... En anunciar. el país entero. No. Atención, que quede grabado. Y esto va para las redes sociales también. Para Pero juega para quien gana el, el Pero YouTube. Espérate, atención. Ah, oye, okay. lo que voy a hacer. Mañana vamos a hacer algo real, como es este programa, transparente, para definir ya por medio de algo que vamos ah, a hacer... Ah, mañana lo va a preparar. No mañana a, a mañana, avisándole a la gente para que se prepare No, pero la gente no sabe qué ah, es lo que van a hacer okay. ¿Qué es vamos a hacer a ver? No, una encuesta tú haces. No. No, okay. no Mírala ahí, mírala ahí ¿Eh? Eh, Encuesta que no, 69% no, por ciento no. de Leonel, 31% sí, de Gonzalo sí. Leonel ahí está perdiendo Porque sí, no puede ser que Leonel sí. un, Tres veces presidente de la república se ¿Por qué tú vas a votar, No de votar? De, de, un, de Gonzalo Castillo no. Gonzalo tú vas No, no, no. Yo no, yo no tengo todavía preferido. Ahora no, bien. No está definido. No, no, no realmente no. Ahora, eh, lo puedo decir, muchachos. No, no, no, no, no. No lo voy a decir aquí. Eh, juégatela tú. ¿Quién gana el 6 de octubre? El 6 de octubre. Hay que buscar la, la, la encuestadora que. que no, que ninguna ciego. encuestadora. Yo sí. le voy a decir aquí públicamente, me la voy a jugar. Que la estructura del PLD la estructura, el comité central y el comité político está con Gonzalo Castillo. ¿Qué es que tú quieres decir? Que prácticamente si ese equipo del, del danilismo se lo propone, barren a Leonel en todas las provincias. En o sea, todas las provincias. Ya, ya, hoy es lunes. Y tú diciendo, el lunes estás diciendo que, estás diciendo que Gonzalo es el candidato del TLOB. Que Gonzalo... Claro que sí, que, que Gonzalo es el candidato del PLD. ¿Cuántos dirigentes del PLD grandes andan con él? Oye, a mí me dieron un dato... Eh, pero tú lo eh, no viste a Monchi Fadula ahí, en la rueda de prensa. Sí, pero tú oye, no viste ahí ajá. a mí me dieron un dato, ¿cuál? Danilo. Que Danilo tiene un plan B. Digo un plan C, porque está el plan B, Gonzalo. Sí. Un plan C tiene Danilo. ¿Cuál es el plan C? En caso de... En caso de... De que pierda... Sí, no, no, exacto, que se cuele Lionel. Sí. Ramfi Ramf Trujillo. <risa> no, es prácticamente imposible... Y ya, si el PLD se une, eh, el danilismo está unido, bueno, solamente falta vimos, que devuelva la mira, chaqueta a Reinaldo Paredes. Mira, eh, ahí y... vimos después de Gonzalo, los dos precandidatos que tenían más fuerza era Domínguez Brito sí, y, y Navarro. Navarro, ¿de Navarro? Y ya le entregaban la chaqueta. Sí, ya le entregan la chaqueta. <risa> bueno, eh, Yerjan, eh, Anota la fecha, lo y dije a, hoy. ¿A quién eh? le van a prestar la chaqueta ahora? A Gonzalo. A Gonzalo. La, la chaqueta de la No, o se la van a regalar porque Gonzalo tenía una de, de ministro de Vapú. Sí, le vamos a prestar la de... ¿Tú sabes cuál es la que viene? La, la ñoña. ¿eh? <risas> Gracias, Yayan, por estar con nosotros. Miren, antes de ir, nos recuerda que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos tiene el mega ahorro. El mega ahorro es fácil de usted ganar dinero. Por cada mil pesos incrementas eh, en tu cuenta.